Miércoles Santo en la Campana de Nueva Andalucía, donde va a salir ahora el Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Esperanza, que sale de la Casa Hermanda, aquí en la Plaza de la Iglesia. Todo preparado, un trono que se ha preparado con mucho esmero, con mucho amor y que muchas de las mujeres pues, van a aportar ese paso. ¿Tiene otro? hablamos con manolo benítez que fue el primer hermano mayor de la cofradía nos encontramos aquí en la casa al justo en la iglesia en la campana de andalucía y que bueno esperando ya todo el mundo que salga a este paso y que bueno pues va a comenzar dentro de poco tenemos aquí la banda y me gusta que me contara un poco cómo, cómo va a acontecer hoy. Sí, tenemos ya preparado casi todo eh, saldrá primero el Santísimo Cristo del perdón y luego saldrá la Santísima Virgen de, de la Esperanza. Eh, hará el recorrido eh, único que tenemos, que es hasta los bloques abajo, cogiendo por los albastros y el regreso eh, por, por el contrario, eh, hasta la iglesia otra vez. O sea que ya no es como antes, que se hacía un día. Eh, la parte de arriba de la campana y otra en eh, la parte de abajo. Ahora es un solo recorrido. Y ruego a las personas que vengan a ver la Semana Santa, que no tenga que ir Cristo y la Virgen a ver a las personas. Pues sí, muy bien dicho hoy. También un acto solenario, vemos las señoras con mantilla negra, eso es hoy los colores reglamentarios para este paso. Bueno, mmm, el color de hoy es verde, porque es esperanza. Aunque las mantillas vayan de, de negro. Y el viernes salía también con mantilla negra, porque era del dolor. Hoy son, simplemente tenemos las mantillas negras. Y los niños que van con túnicas moradas, que es del Cristo, y otros con túnicas verdes, que es de la Virgen de la Esperanza. ¿Por qué cree usted que hay tan poco público, un acto tan bonito que es aquí de.? Que de aquí de Nueva Andalucía... ...que estáis todo el año preparando... ...¿por qué cree usted tan poca policía? Bueno, es que resulta de que parece ser... ...que de unos años a la fecha... Eh, ...los padres no se preocupan en... ...en inculcar la religión... ...a sus hijos... ...de hecho la banda de cosneta y tambores... ...que había en Nueva Andalucía... <ríe> ...perdón... Eh, ...se perdió porque... ...eran unos irresponsables los niños... ...porque no asistían a los entrenamientos... ...a los ensayos... ...y se perdió la banda de congentes y tambores... ...y hoy pues está pasando eso... ...hay que comprar la banda... ...hay que... ...tenemos escasez de portadores de, de trono... ...por eso, porque es que no, no... ...no son responsables en venir... ...si te gusta una cosa, ven y ensaya... ...si no te gusta, pues no venga... ...pero para sacar un trono hay que ensayar. ¿Cuántas personas sacan hoy el trono? ...cuarenta y... ...aproximadamente la, vir la Virgen llevará unos 45 44 45 ...a ver si vienen todos... ...y el Cristo pues llevará unos 30 y algo... Hoy el ...a ver tiempo. La, el tiempo, la primera cadena dijo... ...que no iba a llover... ...que íbamos eh, hasta excepto... ...a ver si la falda de la Sierra Blanca... ...nos protege y que no llueva... Yo creo que sí. Pues muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros. Bueno, Manolo, también aquí, todos los días, además, estás aquí sacando pues, estos pasos y apoyando también, ¿no? Que hace falta más, más gente que apoye todo este trabajo, porque es un gran trabajo, ¿no, Manolo? Hombre, buenas buena tardes, pues un año más, ¿no?, a, arrimando el hombro, nunca mejor dicho, para, para llevar a Nuestra Señora de, del Dolor y la Esperanza por las calles de la, de la Campana. Y bueno, pues como dice, siempre todas las ayudas y todas las manos son, son necesarias para lucir un trabajo de, de una cofradía en la que no solo es este día en el que procesionamos, bueno, el día, además del Domingo de Ramos, Viernes Santo, de lo que son los, los cultos en Semana Santa, sino un trabajo que, que llevan eh, durante todo el año, de 365 días para que 365 ...y podamos estar aquí en la... ...en esta plaza pues para poder salir en procesión. ¿Qué destacaría de este paso? ¿Es del trono, de la Virgen de la Esperanza o del Cristo? Del dolor? ¿Qué destacaría? Bueno pues son... son los, los, ...los espectadores los, los conocen... Y ...los campaneros los conocen... Eh, ...son tronos... Eh, ...sencillos, humildes... ...pero ahí radica la, la riqueza ¿no?... ...lo decía en, en mi pregón... Eh, ...la humildad hecha riqueza... ...que es lo que consigue la, la campana... ...con mucho respeto y con mucha devoción... Eh, ...hacer grandes a nuestros titulares... Eh, ...en estos tronos y con hombres y mujeres... ...que son muchas las mujeres... ...que están, que se han incorporado a... a, a este desfile ¿no?... Con la, a, ...a sacar los tronos en la, en la Semana Santa... ...y que ya vamos eh, evolucionando ¿no?... ...el término, eh, hace unos años... Se empezó a comentar en Málaga porque tradicionalmente eran hombres de trono y ahora con la incorporación de, de las mujeres también hay que decir hombres y mujeres de trono. Pero hay una nueva definición que son hombros de fe que yo creo que define muy bien lo que es el papel que hacemos esta noche junto con mis compañeros y compañeras. Muchas gracias. A vosotros. Hablamos con la hermana mayor, Ana García, que ella, bueno, pues siempre nos atiende a los medios, nos habla y la verdad es que nos encanta siempre, que siempre el hermano mayor, el hermano mayor, pues nada, una hermana mayor también. Que claro, dice, es que sí. tenemos que tener la igualdad. Además, esta hermandad, como tú ves, las mujeres abundamos. Sí, ¿verdad? Incluso caen los pasos, ¿no? Sí, ten en cuenta que tanto el, el paso del Cristo como el paso de la Virgen son mixtos. Lo portan portadores y portadoras... ...incluso el del traslado de... ...del Viernes Dolores lo hacen las mujeres. Bueno veo que en Curcaya los más pequeños también... ...estas tradiciones nuestras, llevamos bien acompañadas... ¿no? Sí, bueno. hombre, la familia es eh, mi sobrino... ...y él lo lleva haciendo pues desde chiquitito, chiquitito... ...entonces le gusta, él viene todos los años... ...para su Semana Santa de Marbella... ...o mejor dicho de Nueva Andalucía... ...¿Qué pasa que no hay mucha afluencia de público?... ¿Por qué se debe eso, ¿no? ...bueno, la gente esperan a última hora... ...pero después sí que es verdad... ...que se nos van uniendo por el camino... ...y además con las inclemencias del tiempo... ...muchas personas esperan... ...de que no salimos, pero si sí salimos después... ...se nos van arrimando... ...Ana, ¿qué destacaría de esta de, este, lo de los pasos de hoy... ...tanto de la Virgen de la Esperanza como de la ...pues mira, todo el mundo lo conoce... ...y sabe cómo son... Lo que destacaría es con el esmero que lo han adornado las mujeres. El adorno. Mira, los adornos florales lo hacen un grupo de mujeres de la hermandad. Son hermanas cofrades, son hermanas de la Junta. Entonces, el martes santo se dedican a engalanarlo. Ellos lo limpian los tronos, le ponen las flores con todo el esmero del mundo, tanto al Cristo como a la Virgen. ...terminan el martes por la noche y el miércoles por la mañana... ...le vuelven a hacer una visita para darle el último retoque... ...para que todo vaya a la perfección de que no haya una flor... ...que esté más escondida, de que un lecho... tenga la punta mal, pues tú sabes... ...y eso es lo característico de, de hoy... ...el amor con que ellos cuidan a sus uh, santos titulares. Una cosa también tradicional son las saetas... Una cosa que yo no he solido escuchar aquí, una saeta o a la Virgen o al Cristo, ¿se suele? ¿Tú sabes cantarla? Sí, Mira, sabe sí hay, sí, durante el recorrido, sí hay mujeres que le encantan saetas, ha habido años que le han cantado saetas, eso también la espontaneidad de cada persona, promesa, tú sabes, también. promesa y tú sabes que hay gente que canta muy bien, muy bien y a la hora de ponerse delante de un micro les cuesta, o, o que les gusta estar más bien escondida. pero que sí que hay. ¿Qué le pedimos a la Virgen? Mira, yo le voy a pedir a la Virgen y al Cristo, pues que nos mantenga igual que nos ha mantenido este año. Que podamos seguir luchando por ellos, por y para ellos, y poder salir adelante. Muchas gracias. A ti, guapa. Marisa Ortídez nos habla también, ella está aquí pendiente de todo, como el primer día que estuvimos, y siempre, todos los años. Así que vamos a documentarnos un poquito de este paso y de todo cómo va a transcurrir. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por venir y desde aquí desear a todas las cofradías que hoy salen pues pues una buenísima procesión en fe y dando testimonio ya ver lo que nos acompaña el tiempo. Que eso un directo inevitable. De momento igual hasta nos salvamos, ¿no? De momento. Que salir, lo que pasa ¿no? es que hay cofradías que ya han comunicado oficialmente el, el acortar recorrido. Ya no, ah, nos, ha, nos están llegando mensajes, pero bueno, nosotros todavía nos queda un ratito y nos queda un poquito todavía de ver qué va a suceder. Pues coméntanos un poco de cómo va a ser la puesta en escena ya una vez que bueno, pues mira, como siempre, con una con una participación de, de cantera, como yo digo, de la cantera de Nueva Andalucía, de la campana, padres, niños y jóvenes, se ve reflejada aquí, pues en el acompañamiento desde los portadores costaleros que tienen mérito, muchos incluso han pedido de vía libre para poder venir y, y, y no trabajar, padres que acompañan, el grupo de los niños representado con los monaguillos, los nazarenes, el grupo de madres que van con las mantillas, y el protocolo es como siempre, pues con las cruzguías, con sus faroles, con los estandartes, con las dos imágenes, los dos pasos, como siempre un recorrido solemne, un, un procesionar por nuestras calles, dando, dando lo mejor de nuestros sagrados titulares, porque es un esfuerzo muy grande y que, y que la gente devota y, y, y, y la que nos une, pues este sentimiento nos encanta ver recorriendo nuestras calles. ¿La banda de dónde es? La banda es de la, del Burgo, es la Nuestra Señora de la Encarnación del Burgo, de cornetas y tambores, además tiene muchísimo mérito, pues por comer, como todo... ...todo colectivo, toda asociación o toda agrupación... ...se renueva con su cantera... ...y entonces nos hace muchísimo ilusión también ver... ...que también tienen componentes jóvenes... ...que ellos van renovando y van montando... ...y bueno pues, pues es la banda que nos acompaña. Vamos a recordar la próxima procesión que tenéis... ...para las personas que quieran, que sepan el horario... y eh... Bueno, la próxima procesión, no es, procesión es vía Crucis, por altares también es un recorrido eh, por aquí por la zona y será el viernes y también saldremos a las 8, cargando el Cristo en la Cruz y habrá altares pues, que colectivos y, y gente en la calle pues va realizando. Y luego ya el domingo de Resurrección tenemos el traslado, también un pequeño recorrido por aquí, por las calles de nuestra, de nuestra parroquia con el Resucitado. Lo sacan mujeres, nos ¿eh? sacan mujeres y esto es importante. Esas mujeres, esas almas que además aquí también quiero hacer una mención especial a ellas, pues porque bueno, formamos parte, ¿no? un, un grupo de mujeres que también decidimos poner el hombro y ellas lo hacen con una ilusión tremenda y, y le ponen un empeño y no fallan, ¿eh? Caras que se repiten cada año y nuevas incorporaciones y las mujeres un valor aquí añadido al que, al que le tenemos muchísimo cariño. Por último, ¿qué le pides a Cristian? la bueno, yo, yo lo que le pido de verdad es, es, es la salud para todos, que, que, que, que a nuestra zona, a nuestro barrio, a la humanidad entera... ...pues bueno, pues, pues que tengamos ese corazoncito que a todos nos une... ...y yo creo que hoy la cofradía se une en el alma de, de Notre-Dame... ...de la catedral también de Notre-Dame... ...y de, de esa tristeza de, de un patrimonio, de, de un bien espiritual... ...y que bueno, estamos con esos corazones... ...estamos en el corazón de todo el mundo y en las necesidades... ...pero yo creo que hoy le damos un pellizquito de cariño a... ...bueno, pues, pues, pues, pues a este incidente que ha sucedido... ...y que esperemos que puedan salvar lo máximo posible". Muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Saludamos a Cristóbal Garre también en esta plaza de la iglesia de Nueva Andalucía, la campana y que se va a dar ahora mismo. Bueno, ya estamos esperando que salga ese paso. Pues sí, 8, 8 y cuarto nos dicen que va a salir. Han estado mirando el tema del tiempo. Parece ser que, le, que respeta el tiempo. en Los ordenadores está diciendo que va a llover es como 9, 9 y media, pero ellos con ilusión del Mundo van a intentar hacer, aunque sea el recorrido corto. Hay gente que está con muchas ganas. Y esto hay que disfrutarlo, eh, sobre todo que hemos visto muchas, del año pasado este, muchas renovaciones, mucha gente joven llevando los tronos y eso la verdad es que hay que disfrutarlo. Es su momento, llevan un año trabajándolo, así que aquí estamos para acompañarlo y para, y para ver cómo disfrutan ellos y disfrutan nosotros también. Hemos estado pendientes de las noticias de la Catedral de Nostradam, también es una noticia triste, pero que hay muchos fieles que piden, quizás que se arregle pronto y que se pueda recuperar esa joya. Bueno, la verdad es que una, una joya, era vamos, uno de los monumentos más visitados del mundo y es una auténtica pena verla como la hemos visto en alguna ocasión y verla quemarse, la verdad es que era una pena. Ahora se habla mucho de ese tema, parece que el techo no estaba todo lo bien que hacía falta, con lo cual, eh, bueno, dicen que podía haber sido peor incluso que se cayera ese techo en malas condiciones en, una, en un oficio, con lo cual... Eh, bueno, vamos a pensar que es un poco de daño... ...que se le puede recuperar, porque al final se puede restaurar... ...no es una zona, las zonas más, digamos, las torres... ...el campanario y los rosetones, pues se han, se han... han ...permanecido sin problemas, así que bueno, el techo se puede restaurar... ...así que pronto lo veremos, es una auténtica pena, pero bueno... ...todo, seguro, seguro que se arregla pronto. Gracias, Cristóbal. Gracias a vosotros, muchas gracias. Como, como todo lo que nos pasa. Pero nosotros tenemos que superar la dificultad de siempre. Tenemos ahora una cierta preocupación, pero vosotros que tenéis aquí sois todos y os coméis el mundo. con la Virgen y con el Señor nos comeremos más el mundo todavía. Hasta donde lleguemos, llegamos. Pero el salir es suficiente como para dar un testimonio de presencia y de fe. ¡Oh, okay, qué ánimo muchachos, muchachas! Y vamos a rezar a la Virgen de María. Dios te salve, María, llena de gracias. María, vale. contigo. Bendita eres entre me todas las mujeres y a el fruto del cielo de Jesús. Cuando un poquito a la izquierda. Sí, Antonio. Un poquito a la izquierda. Mira cómo se sí. pinta. Mira